Hey, bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy Messi. Estoy a mitad de camino del maquillaje. No, lo tengo casi todo, excepto los ojos y los labios. Por eso estoy Classy Messi ahora. Mi base favorita porque es que es perfecta. Miren qué perfección. Es que es sencillamente, insoportablemente perfecta. Para las cejas voy a usar algo diferente hoy Se llama Eyebrow Sculpt De Kiko Milano De un lado tiene un cepillito Y del otro lado tiene El lápiz para cejas Y si quieren aprender detalladamente Cómo pintarse las cejas Recuerden que ya hice un video sobre esto Este producto me gusta porque es suave Te puedes poner bastante sin que se vea exagerado y luego con el cepillito lo suavizamos aún más y voy a estar usando una paleta falsificada perdón, no suelo hacerlo pero me llamó la atención porque tenía demasiados buenos eh, reviews en la aplicación donde la compré Y es bastante exacta al original de Jeffree Star Y bueno, los colores no son exactos Pero sí, el empaque es muy bonito, de alta calidad, todo excelentemente bonito Pero es falsificada puedes hacerte este look exactamente lo mismo que voy a hacer pero aplicarte más y más y más producto para que se te vea mucho, yo creo que sería lindísimo pero yo voy ahora a salir a un parque de perros con mi perrita, yo no quiero que se me vea mucho, vamos a pensar, y está loca con este maquillaje aquí en un parque de perros así que lo voy a hacer de manera muy suavecita como una guía y espero que me quede bonito vamos a ver, voy a comenzar directamente por el color Déjà Vu este de aquí marroncito. ¡Wow! Es intenso. Pensé que iba a quedar menos intenso porque lo apliqué con bastante suavidad, pero creo que esto va a ser intenso hoy. Uy, uy, uy. No me voy a poner más, pero sí sé que si me pongo más se va a ver mucho, mucho más bonito. Pero es que no quiero hoy de verdad. Es muy bonito. Deja vu. Y ahora voy directamente con el color Military, que es este verde militar. Este no pinta mucho, no es tan pigmentado. Es bonito, estoy sorprendida. ¡Wow! ¡Qué bonito! Para iluminar las esquinas internas voy a usar el color Frosting, este amarillito de aquí. Este no ilumina nada, son todas mate, esta falsificada porque en la original no son todas mate. Y ahora solo me voy a poner máscara marrón, no me voy a poner delineador ni nada, suavecito, ¿eh? Me voy a delinear los labios con este delineador de Max Factor. Y encima del labial, aunque parezca loco, me voy a poner unos toquecitos, bien poquito, de este pintelabio verde de NYX de la línea Wicked Lippies. Y este es el resultado.